¿Qué pasa, perras? Uh, uh, me sigue fallando las aplicaciones estas para para transmitir, digo, para grabar. Bar. Y eso ya son los huevos, lo que se me están cortando. Lo que supuestamente era buena se me cortó. Lo que supuestamente era buena también se cortó. Y lo que, eso, que no, no ocupado por que me dan. El acceso de la que viene haciendo anexos están aquí en estas estas están estas dos es que supuestamente esta sirve para transmitir no Pero bueno, que te digo Ahora sí ¿eh? qué pasa yo todo lo siento ¿Casa que es por qué? Ya o sea que en otro intento para buscar otra aplicación para transmitir buena La que consideraba buena se me cortó y la que supuestamente era buena Cortó, no así porque sí La aplicación, digo, cortó así porque sí, lo que viene siendo, siendo, la, aplica ah, pues, sí, la aplicación que esto se va, guardo así porque sí el video, y no se guardó el video, luego la que supuestamente es buena que es esta, es aquí, que supuestamente es buena, Se corta, y no me guarda bien los vídeos. Son estos que están aquí. Ahora los voy a borrar para que me ocupen espacio. 1.1 GB. Joder. Oh, Buena forma de desperdiciar. El almacenamiento. Voy a poner aquí. 1.6 GB. Excelente forma de desperdiciar el almacenamiento. ¿De acá. Ahí estamos. Este, también me cortó el directo, este, también me cortó el video ¿Y qué pasa? Pues que no se guarda bien qué es desperdicio, ¿no? Ya le tomé una captura de fondo de teléfono El que supuestamente es bueno no te graba, bueno, si sí te graba entre comas bien el video Luego te corta el video Y no te lo guarda bien El que supuestamente yo pensaba que era bueno Bueno Bueno Pues este Supuestamente si sí, sí, Este Bueno, grababa bien Ya tenía tiempo pausándolo Malos que de la nada me cortó el video y no me lo guarda, luego ya me está guardando el video, pero no me, eh, no me lo guarda bien, pero bueno, que te diga, esta aplicación, que no me guarda bien mi maldito video. Voy a, hacer aquí, a dar aquí. una captura de el bueno, teléfono. ¿Esto es así? Supuestamente me, anteriormente esa aplicación que consideraba buena, siempre guardaba bien los videos. Bueno, supuestamente la primera vez es que la probé si me cortó bien los videos. Quítate, inútil. No me los cortaba la segunda normal ropa sin culto! Joder, como si ver aquí aquí repleto de retrasados mentales. Bueno, con el que yo consideraba bueno, que es... Ese de aquí. Antes me guardaba bien los videos cuando los terminaba. Ahorita ni nada. Ahorita ni eso. Esta aplicación que tengo aquí Que... Espera tantito Acabo de interrumpir su normal este ¿Quién te crees insolente? Estar mal de la puta cabeza para... Para estar apoyando a alguien que no tiene cerebro Pero bueno que te diga ¿Quién esta? Bueno, como decía, es esta la aplicación la que yo supuestamente consideraba como buena. Antes la usaba, por primera vez y la subí al porque me grababa bien mis videos, luego las terminaba bien. La subí, escuchaba bien, luego se escuchaba mal. No me cortó una vez. Ahora que la volví a copar me cortó el video, no es porque sí, no me lo guardó. Y luego ya me lo guardó, pero no me lo guardó bien. Lo cortó, se terminó rompiendo el video. Dije tomar por culo esta porquería, se llama así, eso es lo que tiene si sí, me graba bien el video, la el 1080 me la agarraba bien toda esta es bueno ¿qué te digo? La que te diga, la vería que estaba en español ahorita está en inglés, quién sabe ahora por qué, es esta, esta es la que supuestamente es buena, el gráfono es 200. Ah, puedo romperme un blanquito. 640 16. 120. Automática. Normal. Sí, sí, sí, sí. Esta camiseta un montón de anuncios a lo tonto. Quítate con la renta! A ver, ¿se ve bien? Sí, está bien. Mil 440. Está bien. 47. 48, ¿se ve bien? Pero eso ya lo bien. 40, ¿está bien? 60, ¿está bien? Automática. Ya está da. Ya está. Micrófono así. Necesito la maldita con de descripción para que sea el 1080. si es queremos que no me Mayor calidad. Automática. Automática. Si esto no se me corta, todo bien. Digo, si esto no se corta, está bien. No se me corta lo subnormal. El peluche de la mamacita. brazos largos. la cheque, será que es mejor de hecho. ¿Perdón? ¿Video? Joder, como estas mierdas Ah, chiquita Ay, cabrón A ver, vamos a ver 1080 Sí 20, digo 12 Sí Sentas, ¿eh? Venga, mi monstruo. ¿Cómo toca los juegos esta mierda? Tengo que a una aplicación para transmitir, para grabar, no transmitir. Luego, este, aplicaciones para transmitir, esto son una puta mierda. todas son pura mierda.